Bienvenidos al episodio 43 de Naturalmente Pod. En este programa charlamos de nudismo, llevando la curiosidad a la naturalidad, sin miedos, sin vergüenza y sin censura, desvitificándolo y mostrándolo como es, algo natural. Hoy es uno de esos programas que me apetece hacer, porque sí, ya está. Hay gente que me cae bien, hay gente que he conocido y me ha llevado una grata sorpresa y hoy os tenía que traer a Miguel. Bienvenido, Miguel. Lo digo para antes de empezar, que lo tengas claro. <risa> pues Miguel es el presidente de la Asociación ANCC, Asociación Naturista de la Costa Cálida en, en Murcia, ¿no? Ajá, aquí está pues en la región en el sureste. Bueno, y probablemente alguno de mis fieles seguidores os sonará su voz porque precisamente le estuve entrevistando para Confonud y nada, aquí le tenemos en Año Nuevo, que va a ser cuando se va a publicar este podcast y venimos un poco a hablar de, de él, de la asociación y de lo que nos apetezca porque, oye, la gente que nos llevamos bien, pues tenemos estas charlas. <risa> Muy bien, pues un placer, un placer saludar de nuevo a todos tus seguidores y, bueno, como sabes, qué os puedo contar que es interesante. Pues mira, recuérdanos un poquito eh, quién eres, ¿vale? Eh, a qué te dedicas, eh, si tienes familia, un poco de lo que solemos hablar eh, al principio, aunque yo sé que la gente a lo mejor ya lo ha oído antes, pero seguro que les apetece oírlo otra vez. Venga, pues nada, por ponernos en contexto, yo soy profesor de Tai Chi, soy fotógrafo, y soy nudista desde que yo me recuerdo, con lo cual ahora mismo ya tengo 53 años, que no es ni mucho ni poco, sino lo que toca. <risa> y, y realmente las, he aterrizado en una asociación porque hacía tiempo que tenía previsto asociarme, era algo que creía que es, es importante, el tener ahí un poquito esa implicación y ese paso adelante, y encontré la asociación de Murcia, pues la verdad, bastante paradita sabía que estaba conformada, o sea, existía, pero no, no tenía mucha actividad. Y bueno, una vez que yo entré y solicité pertenecer a la asociación, casi casi que me echan encima y me dicen, oye, ¿quieres ser el presidente? <risa> <risa> y entonces, como soy un poco así de tirarme para adelante de las piscinas, pues dije, pues oh, tira, venga, vamos para adelante, vamos a hacer algo por la causa. Entonces hay que decir lo que es que, Miguel, tú eres de las personas que a mí me cargan las pilas, macho. O sea, yo hablo contigo y yo... ...me dirías, oye Rubén, vamos a hacer esto... ...Miguel, voy contigo... ...vamos <ríe> ahí, claro. vamos ahí a, a tope... a tope. ...sí, hay que poner energía... ...la verdad que al final esto como... ...pasa como en todas las cosas... ...si pones la energía en lo que crees y en lo que te gusta... ...pues al final sale. van saliendo cositas terminas encontrando respuestas en, en otras personas que a lo mejor están en la misma idea que tú, están en la en esa misma línea, pero quizás pues no tienen esa iniciativa, no tienen esa energía de arranque. Entonces, bueno, pues se encuentran con alguien que pone esa energía y ya funcionan. Y eso es lo que más o menos ha pasado este año con, con la asociación, que en principio estaba bastante paradico todo y a raíz de cogerlo y empezar a mover un par de actividades y tal, bueno, pues ya tenemos otra vez unos cuantos socios en activo y bueno, se prevé, aunque ahora mismo a final de año está la cosa un poquito más parada, pero bueno, ya hemos conseguido arrancar. Uh -huh. Que es lo importante y ya para la temporada que viene, desde el primer momento que empiece el tiempo a acompañar, vamos a empezar a liarla, seguro. Sin duda, sin duda. Además, hace bueno pues hace ya un par de años o más, hablé con Alfonso, que es el tesorero de, de la asociación, y bueno pues me dijo que efectivamente estaba la cosa muy paradita, que todavía no íbamos a tener entrevista y que, bueno, pues... Y ya cuando me enteré que tú eras el presidente, macho, dije, joder, por fin, por fin en Murcia va a estar representada por los nudistas. Una gozada, la verdad. Bien, bien. Oye, bueno, pues cuéntanos un poquito más de ti, para el que no lo sepa, aunque yo ya algunas anécdotas me lo sé. Eh, dinos un, una anécdota negativa y otra positiva que te haya sucedido eh, en el naturismo o en el nudismo. Bueno, a ver, la, lo, lo más positivo que puedo destacar es que todo el mundo que he conocido eh, practicando nudismo, ya sea en playa, en el camping, en cualquier sitio, o incluso a través de los foros, con las redes, cuando contactas con alguien, hay una especie de selección natural, que yo llamo, de la gente que es, es gente maja, que soy gente maja, yo no sé muy bien exactamente qué es lo que pasa. Y entonces, claro, yo creo que compartir un poco esa sintonía, pues es posiblemente lo, lo más importante y lo más positivo que saco de, de la experiencia. Por supuesto, el propio hecho de, de, de la práctica, esa sensación de estar al natural en, en la calle, porque, por ejemplo, en Vera, que es donde yo empecé a ir también, eso de poder pasearte por la calle, ir a comprar el pan en cuero, oye, para mí era como una especie de liberación, al más puro estilo de también apriétame más fuerte. O sea, era aquello de decir, por favor, que nada más que llevo las llaves. Y de hecho, estaba deseando que tuvieran... ...tener un relojito de estos que... De, ...de la marquita de la manzana... ...que te permite ir en cuero y pagar con el reloj... ¡pic! cuando vas al cheriquito, ...ya estaba deseando, digo... Pues ya, ...ya no necesito ni la cartera... ...ni andar preocupado de esas cosas... ...entonces pues la verdad es que las experiencias han sido siempre muy positivas... ...y siquiera... Bueno, ...si acaso alguna cosilla un poco más negativa... ...que podría achacar al tema... ...es exclusivamente... ...que los lugares que se reservan para nosotros... ...están siempre a tomar por saco... Sí. ...y con acceso difícil y tal... ...y bueno... Eso, la verdad, que siempre me ha, me ha fastidiado bastante. digo, jolín, podríamos tener la misma facilidad que tiene otra gente simplemente por el hecho de que hubiera cierto respeto y que la gente, no digamos, que respetara precisamente eso, que hay una zona donde la gente suele ir a hacer no turismo y te la dejen. Uh -huh. No digo que no vengan textiles, que no, no estoy en sí, esa sí, línea sí, sí. radical, pero sí que se respete, que se vea con naturalidad, que se tolere, que no haya malas caras, que no haya tampoco... ...excesiva afluencia de mirones uh -huh. y gente que va en otro plan y en otro rollo y tal... ...sino, bueno, simplemente con naturalidad. La verdad que la experiencia que he tenido habitualmente en el camping del Portú, ...que la tenemos aquí cerquica, que es un poco nuestro, nuestro bastión de la zona del sur... <risa> La gracia es que, como lo que es ese trocico de playa, no es que sea una playa privada, porque evidentemente no lo es, uh -huh. pero por uso de costumbre, pues todo el mundo sabe que, que lo que te vas a encontrar allí es la gente naturista del camping y gente sí. afina a esa filosofía. Entonces, aunque el que llegue haciendo uso y su, con todo su derecho del mundo y no se quiera quitar la ropa, evidentemente ya sabe a lo que va, sabe lo que se va a encontrar y hay siempre tolerancia y hay convivencia y a mí eso la verdad que... Me, me gusta bastante el, el que pueda estar una persona desnuda y otro al lado por un bañador y que no haya ninguna diferencia. Sí, Eso sí, siempre sí. me ha Sí, la verdad es que de, de hecho por eso estás aquí. O sea, porque también coincidimos en el Portus, tú y yo, este año, gracias a Dios, eh, con nuestras respectivas señoras. Y, y la verdad es que fue un, un día, un día muy agradable, que conectamos muy bien. Eh, y, y esa camaradería, ¿no? esa afinidad es que es sorprendente con personas que dices que es que si no nos habíamos cruzado en la vida. O sea,. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde has estado toda esta vida que nos hemos encontrado con tanto por cabrón por el suelto? Sí, sí, sí. Bueno, pero al final yo creo que, como los extremeños se tocan, pues al final tendremos... al final hemos coincidido. Y bueno, pues está bien. Me, me resultó súper bonito y, y muy, muy tierno, también muy cariñoso el, el, el, la respuesta de tu señora y la mía, que también, mm. que sin hacerse de nada, porque al fin y al cabo, quieras que no, vienen un poco... Eh, soportando nuestras <risa> historias y nuestras fricadas y tal, ¿no? Sí, sí, y entonces, eh, nada, se cruzaron cuatro palabras y, y como congeniaron estupendamente pues nada, ya que estuvimos comiendo juntos los cuatro tan ricamente. Sí, sí, porque además yo me acuerdo cuando empecé con esto del podcast y tal que, que Gema me decía a ver, ¿con quién te vas a juntar? Porque es que no, estoy, yo vengo aquí a pasar las vacaciones en familia, ¿eh? A mí no me junte. Y ahora está deseando la jodía que, que, nos, que, que conozcamos a gente y... y claro, o sea, claro. Claro. Sí, sí, sí. la verdad es que una vez que lo vives de primera mano, lo que es el ambiente de, del camping, ¿no? De los lugares donde coincidimos, ¿no? Eh, y, y notas esa naturalidad y notas también que hay ganas de divertirse y hay ganas de, de ser. ¿verdad? Y la gente es respetuosa siempre. O sea, si te encuentras algún pirado que saca a los pies del tiesto, casi siempre es alguien que ha venido a otra cosa. Uh -huh. Pero no está en la filosofía, no está en la sintonía nuestra. Con lo cual, pues suelen durar poco, afortunadamente, sí. y bueno, no, no dan mucha guerra. Bueno, llevas más de 30 años, ¿no?, eh, practicando eh, naturismo. Pues sí, no he sacado la cuenta, pero sí, me imagino que sí. Desde que recuerdo la primera vez que yo me acerqué a las calas que hay en Calblanque, en Mazarrón. Bueno, perdón, en Calblanque y las de Volnuevo, en Mazarrón, que fueron las primeras que yo visité. Y yo recuerdo en Bolnuevo en Mazarrón, mi padre me decía, no, no vaya a esos sitios. Digo, ¿por qué? Dice, porque está la gente en cuero, digo, ¿y qué? No, que la policía va. Digo, pues que venga, si estamos más tranquilos todos. Esos prejuicios que... ...allí nada más que hay gente rara... ...y digo, tú has sido papá... ...no, yo no... ...digo, entonces me estás contando que... <risa> ...entonces bueno, era una experiencia así curiosa... ...desde de, pues soy muy jovencillo... porque a lo mejor tenía yo qué sé... 20 años o 17 o dieciocho... Sí. Mm. ...y entonces claro... ...un poco con esa curiosidad de decir... pues si a mí me apetece... ...y luego ya... ...ya no había que me pusiera un bañador... O sea, eh, que... ...sí, sí, sí... ...reconozco que una vez que se prueba es difícil... Volver a bañarse con un sí. bañador o algo que se te pegue, vamos, al cuerpo. Nada, nada. Yo soy también bastante radical en ese sentido. Ahí eh, hay una diferencia, por ejemplo, con respecto a mi pareja, que ella eh, practica nudismo con naturalidad conmigo cuando vamos a los sitios, pero ella no necesita. o sea Ella tiene su bikini, está en una playa normal textil, y sin problema. Uh -huh. Yo no. Yo ya he entrado al nivel ese que digo, no, no, yo si no me puedo bañar en cuero, lo mismo sí. hasta ni bajo. Nosotros igual, las vacaciones las planeamos cerquita de playas nudistas, si sí puede ser, porque si sí no, no. Sí. Oye, eh, profesor de Tai Chi y fotógrafo, eh, uh -huh. ¿has probado ya hacer alguna clase de Tai Chi nudista? Sí, curiosamente tuve la oportunidad ahora en la, en la pandemia, con el confinamiento, ...que tuve que habilitar sin más remedio el, eh, en el estudio, en la escuela... ...pues eh, una cámara o una webcam pues, para dar clases online y tal... ...y ya que estaba dando clases online y que cada uno estaba en la intimidad de su casa... ...dije, jolín, qué, qué oportunidad para romper el hielo... ...con personas que quieran compartir de esta manera la afición... La ...y efectivamente, organicé un par de grupicos de Tai Chi nudista... ...y estuvimos funcionando eh, durante dos o tres meses aproximadamente... Uh -huh. estuvo funcionando muy bien, dando las clases online y pues eso, yo ahí en el estudio tranquilamente, eh, por supuesto desnudo, uh -huh. y cada uno en su casa pues tranquilamente también, desde de su desnudez y su naturalidad, y practicando y tal, ¿no? y bueno, la verdad que fue una experiencia divertida, tuve oportunidad de conocer también gente que luego me ha llevado, por ejemplo, a mi amigo Pepe que, de Cantarriján, que es uh -huh. un poco de es que luego me metió en el mundillo y me presentó a su vez a Ismael y de ahí al... Por... Quiero decir que fue un poco una puerta, el tema sí. del Tai -chi al desnudo, fue una puerta para conocer gente y para, y para realmente moverme más de un aspecto, de una forma pública, con, con mi faceta nudista y, y con toda libertad. Uh -huh. Oye, durante estas clases, ¿alguien, por así decirlo, ha confundido los términos y ha... ¿He hecho alguna cosa sexual fuera de lugar o...? Jamás, jamás he tenido ningún inconveniente. Eh, sí que puedo contar la anécdota de uno un compañero, que no voy a decir el nombre por intimidad y respeto, que, que se ponía contento muy fácil, pero él solo. O sea, tú, tú ves y digo, digo, chicos, qué alegría, qué hermosura de juventud. <risa> Pobrecito. Tony Deon, así. Pero bueno, tengo que reconocer, y, y bueno, la persona le daba cierto apuro, cierto momento, y dice, oye, no, no pienses que tal, no sé, es que tal, digo, mira, voy a compartir contigo un, un secreto. Cuando trabajamos Tai Chi, cuando estamos haciendo chikun cuando se mueve la energía de una determinada manera, se desbloquean cosas que a veces están más reprimidas y es hasta normal, en según qué técnicas y según qué movimiento que uno sienta cierta alegría... Eh. <risa> Oye, pues porque, mira. Porque realmente se desbloquea, bueno, esto ya si sí nos metemos en camisas de 12 varas, pero este sí, programa sí. no es para hablar de medicina china, pero sí, si cuando se desbloquea la energía del hígado, que tiene que ver también con esa parte, es como que se, se libera. Y bueno, de hecho hay algunas técnicas que se suele recomendar. Esto se repite 20 veces, esto se repite 8 veces, esto se repite 14. Y hay una concreta que dice, esto se repite hasta que notas que te animas un... <risa> y están está en los textos, están está sí, está sí, en los libros sí, sí, del, del chikun, ¿no? Que, no lo dice así, con un animal, pero se entiende, ¿no? Hasta que notas una ligera estimulación, ahí puedes estar repitiendo este ejercicio. O sea que incluso eh, naturalizando también uh -huh. esa respuesta totalmente orgánica, física y natural del cuerpo, hasta eso cabe. Siempre, como tú dices y como estamos todos de acuerdo, que no haya una intención, digamos, sí. eh, pervertida o, uh -huh. o distorsionada de lo que es la práctica. o sea incluso hasta una alegría, es bienvenida dentro de la práctica si se hace sin mala intención. Pues mira, a partir de ciertas edades incluso está viene bien. Te digo que no. Sí, sí, sí. sí. Esto es, es, es mucho más barato que lo azul. <risa> Oye, te, te voy a meter en un en una, en debate polémico, ¿no? Venga. Porque ya como fotógrafo que, que también te dedicas a la fotografía, ¿dónde están la, la, los límites? ¿Dónde están los límites entre una foto... Naturista, nudista, una foto erótica, una foto pornográfica. O sea, te estoy metiendo en un buen fregado, ¿eh? Sí, sí, no, pero me gusta, me gusta el tema. Yo soy de fregados también. A ver, está claro que la intención del fotógrafo y la intención de la persona que, que posa para la, para la imagen es fundamental. Eh, a lo mejor una mirada a la cámara o una mirada perdida cambia totalmente la intención de la foto. ...y el cuerpo desnudo, el encuadre, la iluminación es idéntica... ...y sin embargo cambias una mirada, cambia la actitud, cambia la energía de la foto... ...y ya podríamos estar digamos introduciendo un determinado porcentaje de ese ingrediente erótico. La verdad que como es complejo ese, esa línea es muy fina... ...es cierto que casi todas las fotografías de naturismo, sobre el naturismo que he visto han intentado ser eh, excesivamente castas. O sea, uh -huh. yo creo que hasta se peca del extremo con tal de que nadie se preste sí. a confusión, ¿no? Entonces, pues eso, aparece siempre una pareja en la playa y aparece el chico y la chica de espalda, los dos sentados, hay medio metro de aire en medio. <risa> o sea, es como, de verdad, no, no se puede hacer una foto más natural, más sencilla, más apoyando en la cabeza encima de la barriga de ella o al revés, uh -huh. con toda naturalidad... Mm. <risa> Está todo como en un hilo muy fino. La con... sí. gente es que a veces tiene la piel muy fina para hacer estas cosas. Uh -huh. Y entonces sí, entiendo que en redes sociales sobre todo y en todo lo que se va a publicar, pues que se sea extremadamente discreto en que no se pueda confundir con ninguna intención erótica. Pero es verdad que la línea no es tan fina a veces y que se podría perfectamente con naturalidad hacer cosas mucho más bonitas dentro de la estética de lo que es la belleza de un cuerpo desnudo sin, sin que nadie se sienta ofendido por eso. Uh -huh. Sí, yo eh, alguna vez ya me he repetido en esto que uh -huh. eh, para mí si sí, el encuadre de la foto eh, el 50% es eh, por así decirlo, la parte genital de la persona, uh -huh. muy nudista muy nudista esa foto, para mí no es. Porque, claro. O sea, yo creo que el encuadre es lo que in intenta dar sentido, ¿no? Sí, y, hombre, en ese sentido, perdona que te interrumpa eh, si la foto pretende ser una foto de ambiente naturista o de ambiente nudista, eh, eh, la palabra ambiente no puede estar exenta. Es claro. decir, tiene que haber un contexto, no solamente un, un, un cuerpo desnudo. Tiene que haber un contexto que justifique ese cuerpo desnudo. Eso es, eso es. Claro. Bueno, eh, tu entorno social lo ve mm. bien, lo comparte. Totalmente, totalmente. Al principio yo era un poco más discreto, por decirlo así. Y últimamente, cuando conozco gente nueva y tal, si veo que hay cierta afinidad y tal, vamos, bueno, tardo 0,3 decir que soy nudista y que me encanta andar en pelotas por todos lados. Entre otras cosas, porque incluso dentro de mi estudio, dentro de la escuela, pues, a veces he tenido la libertad en lo vestuarios y tal y cual de coger y cambiarme tranquilamente y tal. No, no, no es aquello de, no, es que necesito una intimidad porque hay gente. Uh -huh. Evidentemente, si hay gente que no tengo confianza, no lo hago, pero... Hay algunos compañeros dentro de la escuela que ya me conocen toda la vida y tal, y que sé que ellos a su vez tampoco van a tener ningún prejuicio. Y eso la verdad que da una tranquilidad y una libertad tremenda. Entonces sí, en todos los contextos y con las amistades, también eh, uno de los grupos de amigos con los que eh, más habitualmente compartimos tiempo y ocio y todo esto, eh, cuando yo entré en ese grupo, porque eran amistades de mi pareja, cuando yo entré en ese grupo, ya la primera de cambio, yo llego allí me quedo en cuero y dije, no, yo que soy nudista. Resulta que eran nudista todos y no lo sabía nadie. Porque estaba ahí, el armario en ese sentido, ¿no? Sí, que, sí, de, sí. Aquí no, no, no decían nada, no decían nada porque como que el grupo no había abierto la veda de compartir ese aspecto. Y luego resulta que sí, que efectivamente y son así los de Calamosca y del Portú sí, sí, sí. y tal. Y, pero bueno, pero estaban como callados. <risa> o sea que el, el, la energía de, detonante de a veces... Eh, esa irruptora que rompe las cosas, a mí me gusta. Me uh -huh. agrada ser un poco a veces también causa de, de esa cosa, de ese aspecto. Hay familias que se preocupan mucho, mmm, no saben sin contarle a sus hijos que están interesados en el naturismo o hay padres que empiezan a tener ya a sus hijos más mayores y tal. Eh, ¿Tú a los tuyos los has educado dentro de este ambiente y, y, y cómo lo han visto? Pues con toda naturalidad, la verdad. O sea, ya te digo, quitado mi padre, que el hombre ya también además falleció este verano, eh, que tuvo así esa, ese prejuicio cuando yo era joven de decirme, no, no vaya a esos sitios y tal y cual, pues quitado eso, la verdad que el resto de la familia, mis hermanos, que, que también, bueno, mi hermana no, pero mi hermano también es nudista, también cada es, vez es que se, puede, se escapa ahí a las playas de Cádiz, y eso lo pasa pipa, y, y, y toda la gente que me ha rodeado en la familia, pues la verdad que al final lo saben y con naturalidad. No, nunca he tenido ningún problema en ese sentido. Qué bien. Y mis chiquillos, bueno, pues desde que eran chiquitines, pues han venido conmigo, pues eso, en Bol Nuevo, en Cal Blanque, y bueno, he tenido anécdotas divertidísimas, como ponerle un bañador nuevo a mi hijo, y resulta que llega a la playa, te lo quita y se le queda la pegatina con el con la talla, se le ha quedado pegado y salva a la parte. Entonces ha sido pija de reír para, para el público. Que veramos todos los amiguetes, claro, pero bueno, sí, que... sí, Mira sí. el chiquillo. Ja, ja. <risa> Digo, tiene talla, el niño tiene talla ya de pequeño. <risa> ¿Y lo siguen practicando sí. o ya que son más mayores sí, sí. han pasado? Pues están pasando la barrera. El mayor 24, el pequeño 18, pues están justo ahí en ese punto sí. en el que les queda muy poquito para empezar a venirse conmigo ya otra vez. <risa> Pero han pasado unos años que lógicamente hay que respetar de, de pudor y tal. Sí, y, sí, sí, sí. Sobre todo por eso, porque como la hormona y la efervescencia ya sabemos lo que es, los que la hemos pasado, uh -huh. pues entendemos perfectamente su preocupación. Que luego, como yo siempre digo, cuando te veas en la situación, lo mismo resulta que no hay nada que temer. No hay ninguna situación que tal, porque no se procede. ¿no? O sea, pero bueno, entiendo que puedan tener su... Oye, ¿y si? Ay, ¿Y si voy a estar incómodo? ¿Y si resulta que Bueno, pues eso es respetable y cada uno necesita su tiempo y su momento. Bueno, y luego sé que otras aficiones, por ejemplo, eh, te gusta hacer el senderismo, ¿no? eh, según entendí sí, en, sí. en la otra entrevista. Sí, sobre todo, fíjate, lo que más nos gusta hacer a, a Clara y a mí, y mi pareja, es andar por ahí por el ponte y tal, en silencio. O sea, cuando salimos con alguien en plan de vamos a dar una vuelta fica, vamos a dar un paseo por este sitio, por otro sitio, tal y cual, a veces medimos muy mucho con quién vamos porque hay gente que tiene incontinencia verbal y te <risa> estropea el pie. de verdad. O sea, que no digo yo que tengas que estar en silencio riguroso como un cartujo, pero que muchas veces dices tú, si es que hemos venido hasta aquí precisamente para esto. Sí. Para, para ese silencio, para ese estar ¿no? y para ese disfrutar. Entonces, bueno, sí es verdad que no es que sea muy deportista en el sentido de que no me gusta hacer mucho el cabra porque mis rodillas tampoco están ya para muchos trotes, uh -huh. pero sí que lo que es esa sensación de pararte debajo de un árbol y, y observar las hojas y la ardillita que se baja y el... Tal. no sé Eso a mí sí que me, me, me da mucha vida, la verdad. Sí. Y el mar Bien, o uh -huh. sea eh, nosotros cada vez que tenemos un ratico nos escapamos para el Cabo de Palos, que es nuestro referente, solo para ir a ver el mar. Sí. A veces, eh, eso, en pleno invierno, que sabes que ni te vas a bañar, a veces eh, hemos llegado a no salir del coche de la ventolera que había, <risa> pero hemos ido a ver el mar. Sí. es una cosa. Pues mira, yo coincido contigo en, en eso del silencio yendo, de, yendo por, por el campo haciendo senderismo. De hecho, tengo una ruta muy concreta que a lo mejor ahora, la semana que viene, hacemos eh, Elisa y algunos, eh, que vamos desde un pueblo donde hay un, como una especie de cascadita muy chula, en el chorro de Valdesotos, y nos vamos andando hasta un monasterio abandonado, el monasterio Buenaval, es una ruta preciosa con, eh, bueno, se ven águilas, se ven eh, buitres, precioso. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Llega un momento ¿No? en el que dices... Hasta ¿Te tener que llevar. Esto, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, como vengáis la semana que viene, ya te digo que os llevo para allá. <risa> y, y entonces es un sitio donde te, te invita, ¿no? A, a sentarte al lado del río, a escucharlo, eh, al lado de las ruinas estas que, que hay. Y, y bueno, de hecho yo he comido con, con Paco, el de nudismo en naturismo, y es una gozada. O sea, es una gozada hacer esa, esa ruta, además en silencio. Yo me he cruzado, la he hecho solo. Se me han cruzado ciervos de todos los bichos y colores y es una gozada. Yo eso no, no sé ni cómo transmitirlo ahora mismo. Bueno, supongo que forma parte de, de, de. Quizá lo que sería colateral a nuestra filosofía nudista sí, naturista. Entonces realmente cuando uno se siente tan bien en pelotas no es porque como dicen algunos seamos unos exhibicionistas, es porque nos encanta esa conexión directa sin intermediarios con la naturaleza. Uh -huh. Es decir, tiene que haber, tiene que haber en un verdadero naturista una sensibilidad especial por la naturaleza, si no sí. creo que hay fraude. <risa> Bueno, pues si quieres vamos a empezar con la entrevista más temática, la parte de la, de la asociación. Yo, como he dicho antes, eh, tenía muchas ganas de que en la parte de, de Murcia la asociación se reactivara. Eh, uh -huh. Me alegro un montón saber que, que eras tú. Y, y bueno, y ya me has dicho un poco que te han metido en el fregado y oye, pues tú has recogido el guante y, y, y lo llevas sí, un poco. Sí, sí, Cuéntanos sí. un poco, la, la bueno, preséntanos un poco la asociación. Bueno, pues eh, creo que estaba fundada desde el 2004, o sea que prácticamente es una cosa, eh, con cierto bagasse, porque el Portus, lo que es el camping, ha sido siempre pues un, un punto de encuentro eh, muy importante para eso y el que ha ido tirando de, de reclamo, por decirlo de alguna manera, para la asociación. Sí que lamento de alguna manera que eh, no había, durante muchos años no ha habido prácticamente actividad ...porque se centraba la actividad de la asociación... ...en proveer las licencias pertinentes y los carnets... Pues, uh -huh. ...para poder acceder, para poder conseguir algún descuento... ...alguna ventaja claro. en los propios bonos del camping... ...y en algunos sitios de, para nudistas... Que, ...que evidentemente solo permite el acceso... ...a gente que esté federada, ¿no? que, esté, que, que sea asociada. Y la verdad que lo lamento porque... ...para empezar, yo siento que la asociación... ...debería de estar más en la comunidad... En, la, en, en hacer cosas juntos, en compartir, y no tanto en la burocracia de, de los carnets. Yo tengo la lista de socios ahora mismo y tengo puesto una especie de puntito rojo al lado de todos los que me han llamado exclusivamente para que le diera el carnet porque iban a ir al camping del Portu y querían eh, el descuento. No he vuelto a saber de ellos. Yeah. Y los tengo un poco así, con el rabillo del ojo, como diciendo, mm, no te mereces. <risa> no porque si solamente te estás buscando un descuento económico, pues, oye, para eso no hace falta que te asocies, te aguantas y pagas. Claro. Entonces, ya que, o ya que te asocias y dices tú, ah, mira, y de paso me hacen un descuento económico, por supuesto, sin problema, pero oye, que sea un, un, un aliciente añadido, no que sea el motivo principal para que te asocies. Uh -huh. Claro, para que eso pueda ahora cambiar un poquito eh, la tendencia, pues es importante estamos haciendo. Empezar a organizar actividades, empezar a quedar con la gente, que nos vayamos conociendo entre todos, que hagamos cositas en grupo y que eso vaya poco a poco llamando a más gente. También te digo, ahora mismo, este año, por ejemplo, eh, hemos terminado con 60 socios en activo, que me parece Mira, bastante, 70 está bastante, bien. bastante bien. Y sin embargo, te puedo decir que conocer, conocer y con gente con la que dirías tú, si organizo un evento van a venir, no hay más de 20. Entonces esa proporción, mi, digamos, mi objetivo para este año que viene es que esa proporción cambie. Uh -huh. A lo mejor no necesito 60 socios, si hay 50 o 40 me da igual, pero uh -huh. que sean 40 que yo llamo y digo vamos a hacer esto y vengan. Sí. Y quedemos a comer y nos tomemos una cerveza y organicemos una rutica y aparezcan. Y no sé, quiero tengo esa es un poco mi, la parte que yo quisiera aportar a, a, uh -huh. a la asociacionismo murciano pues en cuanto a lo que sería el compartir. Sí, básicamente dar, el tener datos para compartir dar prioridad a la calidad y no a la cantidad realmente sí, sí, y sobre todo eso porque si de repente hay 20 o 30 personas apuntadas con intención de asistir a las cosas evidentemente una agenda pues, no se puede cuadrar para todo el mundo y unas veces tú vas a poder venir a una cosa y no vas a poder venir a la otra y al final a lo mejor hacemos eventos para 20 o 30 personas pero de los 50 o 60 que seamos sabemos que vamos a tener siempre público de verdad porque al principio fue, fue desolador. La primera la primera asamblea que convocamos Alfonso y yo para intentar, bueno, cuando quisimos retomar la actividad y coger la presidencia, etcétera, etcétera, eh, asistieron de los socios que había exactamente ninguno. Exactamente ninguno, pero resulta que los estatutos, conforme están redactados, necesitas que asista un 50% de los socios para que pueda ratificar cualquier decisión. Es decir, que ni siquiera podíamos tomar las riendas de la asociación porque los que había en activo no vinieron. Madre mía. Entonces tuve que hacer encaje de bolillo. Me organicé una ruta senderista por Carblanque. Empezó a venir gente nueva, gente que no conocía la asociación, no tenía ni idea de nada, pero vinieron a. Oye, ¿y esto? ¿A quién se le ha ocurrido? Y digo, pero es en serio. Incluso me llegaron a demandar. Oye, pero es ¿en serio que nos vamos a ir en pelotada a pasear por y digo, serio? Y esa fue la, la primera actividad que hicimos, que fue la que de alguna manera dio el pistoletazo a nuevos socios que sí tenían intención de hacer cosas y, por supuesto, vinieron. Y entonces, a partir de ella, dije, venga, ahora ya sí podemos seguir y hemos hecho alguna cosica más, tenemos también contacto con gente que algunos son socios otros no, pero no, no soy yo restrictivo en ese sentido, uh -huh. y en la zona de Alicante, del sur de Alicante sobre todo que han hecho ya un par de saliricas también para la gente que le pilla así más en el norte de la, uh -huh. de la región eh, por, por el cabo de la huerta de Alicante han quedado un par de veces y tal, también estuvimos en la zona de Guardamar en la noche de San Juan tomando unas cervecitas que uno de los compis se vino hasta con una caja de gamba, ya que yo fui Qué ya a un deporte bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> estuvimos saltando las velas haciendo los conjuros, bueno, fue súper divertido, gente muy maja, y, y bueno luego quedamos en el Portus, que también era obligado a hacer una quedadica en el Portus para tomar un café y vernos de vez en cuando, en fin y Hemos hecho varias cositas. El, lo más gordito que teníamos para este verano era una salida en barco para ver cetáceos en la zona de Mazarrón, pero al final lo tuvimos que cancelar por climatología y tal. Ay. Justo nos coincidió que ahí estaba temporal y el patrón del barco nos dijo, dice, casi que os aconsejó que no salgamos. Claro, lógico. Y entonces, bueno, al final se ha quedado cosa pendiente, pero bueno, como ya tenemos todo engrasado y la gente está deseando, en cuanto llegue la primavera y haga buen tiempo y tal, esta va a ser una de las primeras actividades que, que hagamos. Uh -huh. Y bueno, el tema del tai chi y hacer clases de yoga y ese tipo de cosas, pues también lo quiero volver a, a mover. A ver, lo quiero volver a mover, a ver si tenemos gente que esté interesada. Y, y en principio, la idea es hacerlo presencial, porque ya que podemos, claro. pues esto, o bien en mi propia escuela, que yo cedería el espacio sin ningún problema para uh -huh. poder hacer ahí actividad, bien con la profesora de yoga que yo tengo allí, si se presta, o bien, bueno. <ríe> o bien con una. Que sea del, del, de la cuerda nuestra y que diga, no, no, allí quito el mundo en cuero y hasta yo la primera. <risa> así que, o un profesor, eso es, sí, es, sí, sí. es indistinto. ¿no? Y tengo un par de cositas en la recámara, que así aprovecho para que sean primicia. Uh -huh. Tengo un amiguete que tiene un chalé con uh -huh. piscina. Uh -huh. ...con barbacoa, que pinta oh, muy bien... ...y estoy deseando pillarlo por banda para decirle... ...te propongo que hagamos barbacoas temáticas... ...con piscina nudista en tu casa... Oh, ¡Qué gozada! Y entonces me parece que me va a decir que sí... ...y oh. entonces poder coger y decir... ...venga, es un sitio privado... ...donde tranquilamente no tenemos que dar explicaciones a nadie... ...nada más que vamos a ir los, ...la gente de la asociación que quieran asistir y tal y cual... ...pagaremos un menú... ...y el, el uso de la instalación... Y ya está. Qué y lo bueno. vamos a pasar pipa. Qué seguro, bueno. Seguro. Sí, sí. Y luego, pues eso, estoy pendiente también de concretar y de concertar con un par de sitios que hay aquí en Murcia. Hay un balneario urbano súper bonito y tal. La verdad es que es un poquito caro, pero bueno, tengo que hablar con ellos a ver si hubiera posibilidad de que nos habilitaran algún espacio, algún, vamos, algún día concreto, alguna hora donde lo pudiéramos cerrar para nosotros y hacer ahí un, una sesión cica de spa también en plan divertido, como hace la gente de Madrid, como hace la gente de Cantarriján. Qué bien. Y bueno, esa es un poco la, la iniciativa, lo que pasa es que sí es cierto que este final de año para mí ha sido un poco más lioso a nivel personal y entonces pues se ha quedado un poquito parado el proyecto, pero bueno, de, lo tenemos ahí en mente y yo creo que en cuanto arranque este año y la gente empiece ya a renovar sus licencias y sus sellos y todas estas cosas vamos a empezar a movernos rápidamente. Tenéis muy buenas ideas, ¿eh? oye, porque efectivamente para hacerse el carne hay que dar algún tipo de valor añadido. Y a mí, macho, me dan ganas de hacerme socio de vuestra asociación. <risa> claro, claro. O sea. que, se, que, sepas, que sepas que estando federado, aunque no sea en nuestra asociación, tú nos presentarás el carnet de Que yo soy nudista con carnet de nudista y <risa> podrás venir a las actividades. Yo eso también siempre lo he, lo he sostenido. Y por eso una, una de las iniciativas también que empecé a mover, que aún no ha tenido demasiada eh, digamos, afluencia de gente, pero sí que está el proyecto ya montado, es una red de networking. Uh -huh. Es decir, aquello de si el, la gente de determinados colectivos, es que no quiero decir nombres, <risa> si la gente de determinados colectivos tiene así como esa piña que se ayudan entre todos y que en lugar de ir a buscar cosas fuera intentan autoabastecerse y si le pueden contratar a gente de su cuerda mejor que la de al lado, uh -huh. eche, ¿por qué no movemos a la gente que tenemos esta inquietud nudista que nos une Efectivamente. para hacer cositas y tener descuentos y tener promociones o facilidad en cosas? Entonces, pues toda la gente que tenga pyme o que sea... Eh, empresario o incluso profesional liberal o que sea, que, que tenga cosas que ofrecer, pues con presentarle el carnet de nudista de cualquier asociación, uh -huh. tendría eh, acceso a, esa, a ese descuento y a esa promoción. Y creo que sería interesante. Sí, sí, sí. Porque además yo creo que hay... Negocio nudista-naturista que se puede promocionar y se puede la gente meter en esos berenjenales. Sí. Eh, no solamente, además, como lo has dicho, balnearios, spas y cosas por el estilo, los camping eh, o, o, o, no sé, hoteles uh -huh. o cosas por el estilo. Eh, uh -huh. Se me ocurre ahora mismo, o sea, no hay un merchandising realmente de, de, del nudismo-naturismo, o sea, con uh -huh. frases o imágenes o cosas por el estilo que se pudiera hacer. No solamente eso, bueno, me, me comentaba, no me acuerdo ahora qué asociación también, que tenían pues eh, masajes, eh, fotografía y cosas por el estilo, que todo eso estaría muy bien, que como bien dices, que nos juntáramos precisamente por eso que nos une. Y, claro. y que entre nosotros nos diéramos apoyo. O sea que, sí, que... sí, sí. Esa sería la idea. Y por otro lado, no solamente eh, en productos o servicios que estén directamente relacionados con el nudismo, sino de cualquier otra índole, siempre que la, la persona que lo ofrece y la persona que lo recibe sepamos y tengamos constancia por esa por ese carnet de federado que estamos en la misma cuerda. Efectivamente. Entonces dices bueno, yo voy a dar mi clase de Tai Chi normal y la voy a dar pues, en mi escuela normal y a hacer con gente pues, con su uniforme, con vestido tal y cual uh -huh. pero resulta que a esta persona que resulta que es de una asociación y que me presenta su carnet de que es federada nudista pues va a tener un descuento, o va a tener un X. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido también yo ofrecí un, un bueno, sesiones de fotografía, de retrato, etcétera, y, y también con un descuento, pues si presentas el carnet de naturista. Esa sería un poco la, la iniciativa. Oye, y iniciativas para el invierno, ¿qué tenéis así eh, que puedan llamar la atención? Pues ahora mismo, ya te digo, teníamos el tema del spa que estoy pendiente que no tenga fecha y eso, al ser un sitio o sea, cerrado, climatizado y tal y cual, se puede hacer en cualquier época del año, que es un poquito la gracia, porque cuando tengamos buen tiempo no tenemos problema. Tenemos playas y tenemos costas y tenemos camping para hacer cositas todas las que queramos. Pero uh -huh. sí es verdad que, que sería interesante ahora para este invierno, pues eso, a ver si encontráramos algún local de estos que tienen spa o tienen servicios parecidos y que nos dejaran tipo balneario también. Porque lo que pasa es que es, es complejo a veces que la dirección del centro esté afín, esté sintonizada con, con nuestra filosofía. Uh -huh. Pero si encontramos a alguien que. Sí. Con que no diga que no, <risa> con que no diga que no, como, como fue una anécdota divertida cuando estábamos viendo lo del tema del barco, uh -huh. me acuerdo que le escribía a la empresa esta que hace las salidas y el patrón del barco me contesta y dice, eh, a ver que vosotros podéis venir como os dé la gana, lo único que sepáis que la tripulación va y vestida, pero <risa> porque nosotros estamos trabajando, digo, sí, sí, sin sí. nada que eso ya lo que queráis, y dice no no no, por nosotros sin ningún problema. <risa> Pues eso, hay que encontrar gente afín un poco, por lo menos, o tolerante en ese sentido uh -huh. y que no nos ponga a pegar. Bueno, pues mira, yo desde aquí hago un ofrecimiento a, a las personas que, que sean naturistas, que quieran ofrecer sus eh, bueno, pues sus servicios eh, de esta forma, ¿no? Y, y bueno, pues casas rurales, spas o lo que quieran. Si quieren promocionarse, aquí tienen un espacio abierto, eh, completamente gratis, por supuesto. Uh -huh. y, y porque la intención es eso, precisamente unirnos, eh, por aquí, o sea, juntarnos por aquello que nos une, que en este caso es el nudismo-naturismo. Efectivamente, sí, sí. Y ahí, bueno, eh, cre creé una página de, de Facebook, que es Nude Networking, uh -huh. que es para eso, simplemente para que la gente entre al grupo. ya no me acuerdo si es una. Página página es un grupo. Creo que es un grupo. Uh -huh. eh, y, y la idea es esa, que, que entre la gente, tanto los que estén interesados en buscar qué servicios se ofrecen, como la gente que esté interesada en ofrecer algún tipo de servicio. Eso es. Dejaremos eh, enlace en la descripción de, del programa, por si estáis interesados, que podáis entrar y, y poneros en contacto. Bueno, vuestra asociación está acotada ahora mismo en la región de Murcia. Entiendo que tenéis contacto con el resto de las, de las asociaciones, como bien me has dicho. Creo que con AMBA y con Cantarriján alguna cosilla, no sé si habréis hecho o estáis en contacto. Sí, bueno, incluso, sí, sí, incluso estuvimos colaborando también con otra asociación que no es directamente naturista, pero sí que tenía unos unas inquietudes en la gente del... De, ay, que se me ha ido ahora el nombre... Calamosca. Uh -huh, sí. La asociación de Salvemos Calamosca, que organizaron un par de actividades y tal, y, y tuvimos ahí un encuentro muy bonito. Y, y esa zona del sur de Alicante, igual que pasa con el norte de, Al de Almería, que, la, que nos pilla la zona de Vera y tal, bueno, pues son territorios habitualmente también frecuentados por la gente de la región. Entonces, pues bueno, eh, aunque las actividades eh, yo pretendo también que se vayan fomentando dentro de la región, pero que vamos, para mí el sur de Alicante y la zona de Vera, esto es Murcia también. Sí, o sea sí, sí. Que, Además a mi Mosca es donde siempre hemos hecho naturismo con mis hijos y desde aquí les quiero mandar un saludo a Andrea y Ángel que siguen ahí luchando por, por, por ese kilómetro de playa que no, que no lo edifiquen. Sí. Ahí están, ahí están. Bueno, eh, ¿qué sitios nos recomendáis para, para visitar por la región de Murcia? Bueno... Pues a ver, si se trata de visitar, desde luego lo que es eh, inevitable es darse un garbeo por Calblanque. O sea, uh -huh. El Parque Natural de Calblanque no tiene desperdicio, pero vamos, seas nudista o seas ameba, da igual, <risa> es que es, es un sitio increíble, sí. increíble. Y sobre todo la zona, ¿cómo lo definiría? La zona más del sur. Uh -huh. Sur de, Sí, bueno, digamos, no tirando para Cartagena, sino la que va como buscando más Mazarrón en ese uh -huh. sentido, en esa dirección. Esa zona de ahí del parque es tremenda, tremenda uh -huh. porque es otro paisaje, es como que cambia de un lado a otro, cambia, cambia totalmente. Y luego, pues, bueno, la zona del porto por supuesto, y, y, y Mazarrón. Las calas de Mazarrón también están bastante chulas. Sigue, sigo teniendo como asignatura pendiente pegarme un carabello por Águilas, toda la zona de Águilas que sé que también es una pasada, pero no la conozco de primera mano. Uh -huh. y entonces pues también sería un poco pretencioso por mi parte decir, oh es una pasada, debe serlo, pero no está. <risa> es costa o porque no lo conozco tampoco. Sí, sí es costa. Es costa. Y, y zonas de interior conoces alguna? Eh, zonas de interior tengo pendiente acercarme a un camping que hay que se llama El Zorro que está en la uh -huh. zona de, por Puerto Lumbreras y tal por ahí por la zona del Orca. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es un camping naturista, pero de interior. Y, y oh, me parece súper interesante. Que, que, que, creo que tienen bueno, bastantes instalaciones que, que te permiten poder disfrutarlo incluso en, en invierno. ¿Está, ¿Está este camping dentro de la web de Naturismo? Pues no lo sé. Pero si buscáis Camping El Zorro, os aparece la vale, zona de Puerto vale, vale. No lo conocía. Sí. Luego sé que también está el de Sierra Natura, pero eso pilla ahí al lado de Moishen, en, en Alicante. Uh -huh pero aquí lo que es en la propia región no me consta que haya muchas más instalaciones. Hay que ir buscando. Sé que hay también pues, algunos parajes típicos donde la gente puede hacer nudismo y tal, pero ah. es siempre como muy minoritario y tampoco lo podría recomendar, porque si no voy a verlo, no, prefiero no. Sí, yo es lo que estoy haciendo por la región aquí de Madrid, Guadalajara, que es la zona donde vivo, ya sí que puedo ir recomendando sitios donde oye, me pasaría como a ti, hasta que no lo veo, hasta que no voy y lo pruebo yo realmente, no lo puedo recomendar, y en este caso sí. O sea, yo ya digo que en el Pantano de día entre Peñas, que es en Guadalajara, uh -huh. se puede ir perfectamente, en el Burguillo, que también eh, hemos estado, eh, o sea, hay sitios por aquí que además puedes bañarte, que no están las restricciones que en Madrid, que en Madrid no te puedes bañar en ningún lado, o está prohibido por lo menos, excepto en el Pantano de San Juan, y sí, sí, sí. Pues seguramente en Murcia tiene que ver por ahí sitios chulos también de interior. Sí, a ver si ahora conforme vayamos ampliando un poquito nuestro radio de acción y vaya llegando gente, pues podemos compartir que cada uno conocerá en plan, ah pues yo conozco tal sitio, yo conozco tal otro, y, y entre todos pues terminar de construir un poco ese mapa de, de, de lugares majos que visitar, sí. Hmm. Cambiamos de tema, la afluencia minoritaria en las asociaciones eh, suele ser los jóvenes y las mujeres. Sí. ¿Cómo andáis vosotros? Bueno, pues estamos en la línea, evidentemente. Uh -huh. Estamos en la línea. Eh, la media de edad está por, por encima de los 40, aunque sí que tenemos alguna honrosa excepción de, de, de algunos chavales un poquito más jóvenes que se han animado. Pero la mayoría de la gente, pues eso está por ahí, más por encima. Y gente jubilada también tenemos mucho. Uh -huh. Y la mayoría de las mujeres que tenemos, desgraciadamente, son las parejas de los que se han asociado. Sí. Entonces. ...hay muy poquita iniciativa de, de mujeres solas... ...que decidan tranquilamente decir... ...no, no, que sí, que me apunto y que voy... Y que no tengo ningún complejo, ningún problema. Estamos todavía pendientes de eso. Gracias a Dios tenemos el tema de las redes de, de mujeres nudistas uh -huh. que están ahí haciendo una labor amplia y súper chula y a ver si de ahí nos llega algún coletazo también aquí a la región de Murcia. Tengo pendiente la visita de Carmen Saura aquí en la, sí, a mi casita además que quiero traerla a la escuela para que dé una charla o uno de sus talleres sí, a ver sí. si desde ahí conseguimos conectar con, con gente. Sí, sí, pero además eh, Carmen es una mujer con una fuerza extraordinaria y, y vamos... En el terremoto con pata. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> mira, a, ver si, a ver si la cojo ya por, por banda en persona que tengo ya ganas de, de, de tenerla. Sí. Bueno, eh, pues hace un poco de autopromo. ¿Quién y por qué debería apuntarse a vuestra asociación? Pues mira, creo que eh, implícitamente ya lo hemos hablado antes. Cualquier persona que tenga inquietud y tenga sintonía y sensibilidad con el nudismo y quiera hacer cosas. O sea, que le apetezca eh, tomarse una cerveza, que le apetezca organizar una cena, una charla, un cineforum, un, un salir y quedar a tomarse algo y charlar... Eh, no sé, cualquier persona que tenga esa, eh, digamos, inquietud esa o necesidad, llámalo como quieras, con el tema del nudismo social. Uh -huh. Porque es un poco lo que, me, lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque hay mucha gente que hace nudismo en las playas, perfecto, pero es como muy... Eh, sí, por tomar el sol, por tal, por cual, pues tú, sí, pero realmente ese concepto de decir, no, no, es que yo como vivo mejor, eh, ya sea haciendo la comida o fregando los platos, es en cueros. Entonces, cualquier cosa que me propongas, así con gente, en plan divertido, distendido, y que se puede hacer al natural, pues oye, yo creo que ese es... El, el público, por decirlo así, que debería asociarse. Aquí, lógicamente, los que lleguen a, a la región de Murcia con, con nosotros, si les apetece, pero vamos, a cualquier asociación y cada uno donde le pille. Yo creo que la llamada al, al asociacionismo va más, es mi criterio, uh -huh. va más por ese compartir sí. que no tanto por la parte legal, las reivindicaciones y esas cosas, que está bien que también la que las haga ...pero si nos centramos solamente en, en, en lo bélico... ...en la sí. batalla y en la lucha y tal y cual... ...creo que nos perdemos la parte positiva, divertida y agradable. Efectivamente. Eh, hace poco comenté en el grupo de WhatsApp que tenemos... ...de, de la Asociación de Murcia... Eh, ...salimos un día a tomar algo y nos tomamos... ...y, y alguien dijo, dice, vamos a La Llana... ...digo, hombre, precisamente en La Llana... ...donde hay un bando municipal que te multa por... <risa> por estar... <risa> ...dice, no, pero es que hay, hay que ir y hacer fuerza y tal... digo yo quiero ir a tomarme una cerveza. Sí, efectivamente. No quiero ir a pelearme con la policía. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, está claro que en algún momento desde las asociaciones también se puede apoyar alguna acción más reivindicativa y tal. Pero sobre todo, sobre todo, es el respeto. O sea, uh -huh. Sé que voy a generar un conflicto si me voy allí. Pues me voy a otro sitio. Claro. Porque al fin y al cabo, como decían los grandes sabios, ¿tú qué prefieres? ¿Tener razón o estar en paz? <risa> pues eso, el que prefiera tener razón, que siga luchando. Pues mira, te iba a preguntar por una frase que te haya marcado y me ha encantado pues mira, hasta te, que has dicho. Me acaba de salir sola. Bueno, Miguel, yo me tiré algo, o sea, ya sabes que podemos hablar horas, o sea, horas, sí. pero yo creo que, que hasta aquí ha estado bastante bien la entrevista. Sí, creo que más apuraba también la paciencia de los, de los <ríe> oyentes, Oyentes, eso no me salía. <ríe> así que si quieres despedirte de la audiencia eh, este es tu momento Pues nada básicamente que lo paséis todo muy bien en la fecha en la que estamos mmm, sopique y buen vino disfrutar de la compañía de la sonrisa y los abrazos que son gratis y si podéis un poquito de sol mejor y si puede ser en cuero mejor todavía. efectivamente un placer de verdad. ...tenerte por aquí... Eh, ...ya veis que yo tengo un buen rollo con, con Miguel... ...y entonces pues no me hace falta decir más... ...ya está... O sea, ...esta ha sido una entrevista que me apetecía hacer... ...además como inicio de, de año me parece fenómeno... ...os deseo una feliz Navidad a todos los oyentes... ...un feliz año nuevo de verdad... ...que espero que... Eh, ...lo estáis pasando... ...lo mejor posible... Os deseo una felicidad tremenda para este 2023 y que todos vuestros propósitos se, se lleven a cabo. Pues estamos de acuerdo, me sumo a, a tu deseo. Un abrazo enorme. Pues nada, voy despidiendo el programa. Chao. Antes de despedirme, quiero recordaros que podéis encontrar todos los episodios del podcast en mi página web naturalmentepod.wordpress.com Además de todas las formas de contacto por si queréis participar de alguna forma o proponerme un tema en concreto. Recordar que me podéis encontrar en iVoox, YouTube y ahora también en CLM Activa Radio, además de vuestras plataformas de escucha favoritas como TuneIn, Amazon Music, Spotify, iTunes y Google Podcast. Y si queréis que nos visibilicemos más, podéis hacerlo difundiendo este programa en vuestras redes sociales, comentando el episodio, dando un like y suscribiéndoos al programa, ya que además de hacerme mucha ilusión, los motores de búsqueda de los servidores nos darán más visibilidad. Sin más, me despido de vosotros. Os espero, naturalmente, en mi próxima locución. Hasta pronto.